Amores, si ustedes quieren saber cuál es el truco para tener a un hombre amarrado, es operarte en Toto. <ríe> ah, hamburguesa. Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. una hamburguesa. Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. No soy tan ya con marquesa. Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Cartillas frambuesa, hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa, en agua y no jambones. Hijo pollo es una burger, aquí tú eres el king. Patatas como crucker, son me hace falta a mí. No es San Valentín, pero te yo aquí. No es San Fermín, pero dan pollo sí. Eres una cerda y eso es haram. No te quiero ser campeona, soy musulmán, te tengo fique y no he luchado en Vietnam. Eres una rata y eso que soy catalán. Esas torras me tienen en envidia. Eres tan tonta que el gobierno te subsidia. Número uno, Esto fue con nuestra liga. Yo tengo un duro, me lo tan por me Mírame bien, tengo cintura de avisca. Más nacionalidad de que María Ripa. esta está recién calentita Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa Y popolona no Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa No soy tan, mara, tan marquesa Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa Soy un caquete de Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa Soy sí, bueno, japonesa Gracias por escucharme Un besito Estoy hecha una mierda, estoy jodida Estoy super acabada O sea, tengo que tirar adelante Pero no sé cómo lo voy a hacer Pero bueno, lo haré, qué remedio, no me toca de otra